hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy veremos la última parte de tablas de verdad trabajaremos en este caso con cuatro preposiciones y aprenderemos a llenarlo en una tabla de verdad así que no siendo más comencemos para ello vamos al computador para empezar a desarrollar los ejemplos Vamos entonces a resolver este primer ejemplo con cuatro proposiciones. Podemos ver que está la variable P, Q, R y S. Y que tenemos una combinación de relaciones entre cada una de ellas. Es importante primeramente saber qué cantidad de filas necesitamos. Aplicamos la formulita 2 y lo elevamos a la cantidad de letras. En este caso tenemos 4, lo vamos a elevar a la 4. Esto nos da 16, 16 filas, debemos llenar esto con 16 filas. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? Primeramente llenemos esta tabla para que luego nos concentremos en cómo la resolvemos la tabla de verdad. Entonces ya sabemos que la mitad va a ser verdadera, entonces como son 16, deben ser 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la otra mitad deben ser falsa. entonces vamos a poner acá, Falso, falso, falso, falso. Y ya aquí ya tenemos la primera proposición que es P. Ahora con Q ya van a ser la mitad. Entonces sería verdadero, verdadero. Cuatro. Cuatro falsos. Y esto se puede repetir. Entonces seleccionamos de nuevo estas. Y las ponemos de este lado. Ahora, ¿qué pasa con la R? Entonces sería la mitad de estas. Entonces ya sería verdadero, verdadero, falso, falso y pues ya se repite hasta el final hacemos lo mismo te lo ponemos acá verdadero, verdadero, falso verdadero, verdadero, falso verdadero, verdadero, falso y por último nos queda la variable o proposición S en este caso vamos a intercalar verdadero y falso nos quedaría verdadero, falso verdadero, falso y esto pues lo podemos copiar para que lo tengamos de una vez entonces acá, aquí y ya aquí ya tenemos todo para poder desarrollar el ejercicio. Bueno, importante acá. Ah, bueno, entonces acá, no este, olvidemos que este es P o Q. Vamos a copiar entonces esta columna que ya tenemos. P ya la tenemos, vamos a copiar esa columnita que la acabamos de resolver. Copiamos acá y la ponemos de este lado. Lo mismo vamos a hacer con Q. Copiamos Q. Miremos cuáles otras nos pueden servir. La R también. Entonces vamos a copiar la R. Pero no olvidemos el colorcito que tenemos allí. La ponemos acá. Pero cambiamos el color. Ese es un color con un azulito un poco más clarito. Pongámosle este. Un azulito más. Un este colorcito está bien. Y la S. Eh. Pongámosle un colorcito, que es este mismo, que en este caso sería este azulito. Y la S, vamos a seleccionar la S, también la vamos a copiar. Ponemos acá S y la ponemos acá. Y no olvidemos el color. En este caso es como un azul oscurito, entonces vamos a copiar este color. Y lo ponemos para estas variables. Bueno, vamos entonces a empezar a desarrollar esto. Muy importante, no olviden tener la tablita de apoyo, que tenemos a este lado, pero tengamos en cuenta algo: que debemos resolver esto por partes. Entonces, tenemos que resolver primeramente el P o Q. Luego del P o Q, la respuesta que obtengamos la vamos a relacionar con la R y sacaríamos otro OR, que sería en este caso este azulito que está acá. Luego hacemos la S, que ya la tenemos. Y la solución de estas dos nos daría el último, que sería el o S. Entonces, vamos a irnos por partes. Vamos a comenzar primeramente con este P o Q. Recordemos, si las dos son falsas, es falso. Entonces, vamos a mirar que las dos sean falsas para que sea falso. Vemos acá que si tenemos acá P o Q, que aquí las dos son falsas, esto es falso. Tenemos falso, falso, falso, falso. No olviden que es importante siempre guiarse con la tablita. Y de lo contrario, todo esto debe ser verdadero. Vamos a poner acá, verdadero. Y aquí ya tenemos el P Q. Ahora, teniendo esto, vamos a relacionarlo con esta R. Por eso tienen el mismo color. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, miren que acá tenemos el OR, entonces este O va a ser la relación de esta con esta columna. Y recordemos de nuevo, pues estamos hablando de O, tienen que ser, si las dos son falsas, de es falso. Entonces veamos, ¿dónde las dos es falsas? Las vemos por acá, acá está falso por este lado y acá está falso por este otro. O sea que estas dos son falsas y de lo contrario todo es verdadero. Podemos ir subiendo. Y ya aquí tenemos la solución de todo lo que estaba en la parte de corchetes. Es muy importante irse en orden para que no se confundan a la hora de resolver el ejercicio. Ahora nos falta este I. Ya con esta que tenemos, que es la solución de esta, la vamos a relacionar con la S. Entonces, teniendo esto en cuenta... Vamos a sacar el i de estas dos columnas. Miren que son un azul un poco más oscurito. Que los otros dos que eran más claros. Entonces vamos a relacionar esta. Con esta otra columna. Y recordemos que lo que dice la tabla. Si tenemos el p y q. Si las dos son verdaderas. Es verdadero. De lo contrario es falso. Entonces busquemos que sean verdaderas. Si acá vemos bien. Esta dos son verdaderas, sería verdadero estas dos son verdaderas es verdadero miremos por acá, verdadero verdadero verdadero, verdadero no vemos más es de lo contrario, todo debe ser falso, es falso falso, falso tienen que ser ambas iguales, no lo olviden falso Falso, falso, falso. Y aquí ya hemos encontrado la solución de todo el ejercicio. Esta columnita amarilla que acabamos de encontrar es la respuesta al ejercicio. Es muy importante entonces tener en cuenta cada uno de estos colores nos puede servir de guía a la hora de empezar a desarrollar por partes el ejercicio. Entonces, muy recomendable no importa llenar esto la cantidad de columnas que ustedes quieran, no importa. ¿Por qué? Porque les va a dar una facilidad a la hora de empezar a resolver la tabla de verdad. Entonces tengan muy en cuenta esto para que no tengan ningún problema y lo desarrollen sin ninguna dificultad. Con esto hemos resuelto este primer ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo para que este tema quede mucho más claro.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 el sellador de pisos con sus diferentes colores y sus diferentes presentaciones no olviden que los pueden contactar a través del teléfono que aparece en pantalla y es una empresa que se encuentra ubicada en manizales colombia ahora continuemos con el ejercicio este ejercicio quiero que por favor se queden hasta el final porque tiene una sorpresa especial, entonces quiero que lleguen hasta el final de este último ejercicio porque vamos a ver algo que les va, les va a ser muy útil, así que por favor no se pierdan, quédense hasta el final, veamos entonces, tenemos lo siguiente, aquí tenemos una combinación de paréntesis, tenemos P entonces Q y P entonces S y por último tenemos e, entonces Q, tenemos acá nuestra tablita de apoyo ya sabemos que son cuatro variables, p, q, r, s. A pesar de que no esté la variable, es recomendable que pongan, porque ustedes saben la secuencia, p, q, r, s y hasta t. Pueden haber un caso en el que aparece también la variable t. En este caso vamos a trabajar, como dice hasta s, no importa, vamos a trabajar con cuatro variables. Y esta tabla es la misma que obtuvimos en el ejemplo anterior. Ahora... Vamos a comenzar entonces a desarrollar el ejercicio. Entonces volvemos acá, P, vamos a poner acá P, copiamos esta tablita, le voy a bajar un poquito nada más. Copiamos acá, ponemos P y ponemos Q. ¿Y qué nos dice entonces? Vamos a desarrollar el primer paréntesis. P, entonces, Q. No olviden, cuando tenemos entonces, si la segunda es falsa, es falso. Entonces, miremos. Si la segunda es falsa, es falso. Entonces, podemos ver que aquí estaría, esta sería falsa, están, perdón, falso, falso, falso, falso. Y lo demás, pues, Va a ser verdadero. No olviden que es muy importante tener esa tablita de apoyo. Para que no incurran en ningún error. Ya tenemos la primera que está acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a resolver este paréntesis. P y S. Entonces P y S. Entonces tenemos acá P y S. Entonces vamos a tomar otra vez la tablita. Copiamos P esta columna la vamos a poner por acá y vamos a coger ahora S y lo vamos a pegar a este lado. Ahora tenemos el P y S. ¿Y qué dice el P y S? No olviden que si las dos son verdaderas es verdadero. Entonces buscamos, acá podemos ver dos verdaderas, verdadero, dos verdaderas, verdadero, dos verdaderas, verdadero, verdadero, y ya aquí todas se convierten en falso. Vamos a copiar entonces acá. Falso. Y ya tenemos acá el P y S. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Hemos resuelto los dos paréntesis. Nos falta el, la resolución del análisis de los dos, que sería aquí también la I. ¿Y qué nos dice la I? No olviden, si las dos son verdaderas, es verdad. Entonces miramos acá. Dos verdaderas es verdadero, ponemos acá verdadero. D más hay por acá, tenemos verdadero acá. Estamos trabajando, no olviden que estamos hablando con las azules claritas. Vemos más, no lo no vemos más. Ah, acá nos faltó completar acá. Entonces, todo esto, en cambio, sería entonces falso. Copiamos todo esto, entonces sería acá. Falso. Ya aquí hemos resuelto esta primera parte, que era P, entonces Q, y P y S. Esta sería nuestra columnita azul más oscurita. Ahora, ¿qué nos falta? Q. Vamos a coger Q y lo vamos a copiar. Entonces, tenemos que es esto que está acá. Lo voy a copiar de aquí. Y lo voy a poner en esta última columna. Pero no olviden que le va a cambiar el colorcito a un azul más oscurito. Ahora, ya vamos a llegar a la respuesta. ¿Qué sería lo que tenemos acá? Esta columna con esta. Y tenemos que es entonces. Como tenemos entonces, vamos a poner acá entonces... Cuando las dos son verdaderas, debe dar verdadero. Entonces, veamos. Si las dos son verdaderas, da verdadero. Ah, no, eh, corrección, perdón. Cuando tenemos P, entonces Q. Si la segunda es falsa, es falso. Entonces, si la segunda es falsa, es falso. Veamos. No vemos. si sí vemos falsas, pero al otro lado también hay falsas. No vemos que solamente este lado haya una falsa. porque Al otro lado también hay falsa. Entonces no habría. En este caso todo esto sería lo contrario. O sea que esto sería verdadero. O sea que esta sería la solución del ejercicio. Ya aquí encontramos la respuesta. Pero yo les dije que había una, una sorpresa. Para los que llegaron hasta esta parte del video, espero que esté quedando todo muy claro, vamos a ir al pequeño regalo que les tengo. Vamos a ingresar a un pequeño enlace en el cual ustedes pueden verificar si la tabla de verdad es correcta o no. ¿Cómo sería? Veamos. Vamos acá. Esto es tomado de este simulador de tablas de verdad. Entonces, es un simulador que me permite hacer lo mismo que es crear la tabla a partir de la ecuación. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, recordemos qué ecuaciones Vamos a empezar a llenarla. Que la teníamos por acá. Entonces, primeramente había un corchete. Acá tenemos corchete. Ponemos corchete. Luego, paréntesis. Y vamos a poner P. Entonces, Q. Cerramos paréntesis. Ahora sigue I, paréntesis, P y S. Acá, volvemos y cerramos paréntesis. Y luego tenemos el corchete. Entonces tenemos el corchete. Y por último tenemos el entonces. Entonces Q. Verifiquemos bien que todo esté bien. Cerrado los paréntesis, corchete. Y en la misma ecuación que tenemos del ejercicio y vamos a aplicar lo que dice acá dice generar tabla vamos a ver qué es lo que ocurre le decimos generar tabla y aquí nos da la respuesta miren acá que si ustedes revisan bien miren que la respuesta nos da todo verdadero verdadero verdadero todo es verdadero esta parte de acá a pesar de que aparecen las tres variables eh, no es muy aconsejable que se basen en esto no, no olviden que son cuatro variables son p q R y S. Entonces, ideal siempre desarrollar la tabla completa para verificar si quieren utilizar este simulador de tablas. O sea, que en este caso hemos desarrollado de una forma muy correcta el ejercicio. Entonces, importante, el enlace se los voy a dejar en la parte baja del video para que lo tengan allí como una herramienta de apoyo. Espero que este video les haya aclarado todo lo que tiene que ver con la parte de, de preposiciones de 4 no olviden que si tienen duda con los anteriores, pueden llegar y mirar los diferentes videos para que no se pierdan con todo el tema de tablas de verdad. Y con esto daríamos por concluido este mini curso de tablas de verdad. Espero que todo el tema haya quedado muy claro y los espero la próxima semana para que sigamos aprendiendo. Vamos a empezar un nuevo curso, pero antes de eso voy a hacer un pequeño paréntesis